A ver, eh, pi ah uh, pa pa pu pa Papu... pa <ríe> no sé cuál es Po. A ver, este es Pa. Este es P. Este es Po. Creíble. <ríe> Primer día en el domingo. Ya están ju haciendo juegos de palabras. Llegó la no, la de no, la no, el... no. No dije este.